Hola, soy David Pérez de Natural Things. hoy me gustaría enseñaros cómo hacer una tortilla de patata en la unidad 2 cuartos de Titanio 316 Ti. Comentaros que los tubérculos suelen tener la mayor proporción de pesticidas y herbicidas, por lo cual nosotros lo que realizamos es con un tubérculo totalmente ecológico y le dejamos la piel. En el caso de que utilicéis una patata normalizada de las grandes superficies, yo os aconsejaría que quitéis la piel para poder hacer la tortilla de patata. En nuestro caso, como os he comentado, son ecológicas y están libres de cualquier pesticida e insecticida, por lo cual vamos a hacerlo con piel. No me siento bien, la sartén no se pega Me sale la tortilla redondita, perfecta